El Carnaval de Tlaxcala es la fiesta donde se conjugan diferentes trajes multicolores. Máscaras y penachos danzan con alegría, porque cuando uno danza, brilla el interior. Por nuestro origen, por nuestro folclor y nuestras danzas, Tlaxcala sí existe.